Ponen en entredicho los bienes de la ministra de la juventud, mi amiga Kimberly Taveras. Kimberly Taveras le ponen en entredicho, señores. En las últimas horas, día hay señalamiento de actos de corrupción. Las redes sociales han pedido a Cristo la cabeza de la ministra de la Juventud, Kimberly Tavera, luego de que salieran a reducir denuncias sobre contratos irregulares de empresas de recogida de basura y una estación de gasolina ligada al incumbente. Ya ustedes saben, señores, cuando ahí está esa imagen cuando vino aquí a San Francisco. Durante una entrevista Concedida a la periodista Nuria Piera, Ta Taveras justificó su fortuna de 106 millones de pesos con apenas 33 años, según declaración jurada de bienes, a negocios que entabló con su ex esposo, Juan Carlos Ventura, y sociedades con su pareja actual, Jason Castillo, quien es hijo del superintendente de Seguros Josefa Castillo. De acuerdo al reportaje de investigación titulado Kimberly Tavera, una emprendedora que se ha beneficiado del Estado, el fuerte de la fortuna de la ministra son la compra de camiones, los cuales alquila a los ayuntamientos de recogida de basura entre los ayuntamientos del Partido Revolucionario Moderno con los que tiene contratas. Están en Ato Mayor. Y Santo Domingo Este. A ser preguntada por Nuria. Porque la cooperativa. Le prestan tanto dinero. Respondió las personas A las que nosotros. Le compramos equipo. Tienen acuerdo. Con esa cooperativa. Son las palabras. De la, de, de la ministra. Tavera justifica sus ingresos. En tres compañías. De su propiedad. Entre ellas. Ares Imperio, dedicada a la exportación e importación de vehículos y courier. También tiene estación de expendio de gasolina. Señores, tiene lo de ella, la ministra. Mi amiga Kimberly. Eso fue lo que ella declaró con Nuria. La ministra de una mujer es joven, 33 años, de ¿no le da de Cristo. Vida, 33 años, la edad de Cristo. Y, y ha sido cuestionada muy fuertemente en las redes sociales y Nuria, que le hizo su entrevista y ella justifica que ella tiene su dinero y lo está justificando ahí. pienso yo que el que nada tiene, nada teme, ella está, usted le está preguntando y está diciendo, pienso yo, yo tengo ese dinero de esto, de esto y de esto y de esto ha dicho la ministra. Ahora, el que tiene problemas, ¿le da una entrevista a Nuria? Porque Nuria no es fácil. Nuria saca la verdad o la verdad. ¿Y qué hace eso? Pues Ellos hay ricos que tienen 20 años, 21, 22. La edad en este país tiene que dejar de ser un problema. Porque hasta en las relaciones la edad es como que distorsiona. Di la pareja. 33 años, 100 millones. Imagínate porque ha sido exitosa. Y, y tuvo un matrimonio que puede, pueden partir partes y cosas así. Y su esposo ya ahora no es, no es un quedado, como dicen, popularmente hablando. Ella tiene derecho a tener eso y más. ¿Y qué, qué tiempo tiene ella? en el cargo. Meses? ¿Tres, meses? Meses? Tres meses, cuatro meses. No, ni dos meses, Villalona. Ni dos, ni dos meses. Y fue Y para qué, yo pienso que la declaración jurada es para eso. Para usted y ella dijo lo que tiene, entonces ya es un problema también. Y si dice que tienen menos y le descubren que tienen más, ¿Eh? ahí si sí, no la habían matado. Le hicieron una pregunta, le hicieron eh, su declaración jurada. Ella se ha manejado muy bien en la situación y esperemos que salga irosa. porque es una joven en cual conozco y es una persona sincera, muy amable y una profesional, porque para ser ministro aquí usted, usted tiene que tener un estatus, eh, Usted tiene que tener una profesión, porque no van a poner un loco, van a poner papá Tarima ministro de hacienda, para que acabe con todo, eh, hay flaco, lo van a poner viceministro de papá Tarima y flaco, ay, ay, ay, eh Dos semanas, Corillo rico entero. No, no, eso sí. Yo trabajo para... ¿Tú Entonces, una muchacha que ha tenido su éxito en empresa. Yo tengo amigos que tienen 25 años y tienen 200 millones. ¿Tú entiendes? Y entonces, ¿tú entiendes? si es pobre. Ah, no, una loca vieja pusieron ahí. Ay, que esto, que lo otro. No, señores. Ellos investiguen lo que usted quiera. Ahora, si ella ha hecho algo irregular, va a pagar. Pero de lo contrario, ella se ha manejado muy bien y ha dicho lo que es. ¿Sabe que hay un pataleo fuerte también de, del otro grupito que están atacando muchísimo? Y si en una marcha convocan... <risa> convocan una marcha ahí y que, de que eh, una concentración en la Plaza de la Bandera y fueron tres gente. Dios mío, tiene que esperar un ching más. No sean tan desesperados. ¿Eh? Esa muchacha es una muchacha seria, Kimberly Tavera. Ella va a salir airosa de ese proceso.